Hola chicos estamos en un nuevo video este video la, la, lo ha hecho tres veces es porque no empezaba a grabar está dicho dice y no estaba ahí hablando no estaba grabando nada hasta está hice un pequeño chiste y así cosas ahí raras eh, pues esto vamos a ver cómo se descarga Resident Evil Resident, Resident Evil 4 eh, la edición de HD para PC eh, este juego ya está bien renderizado o sea, cualquier, cualquier emulador lo tiene pero vamos a pasar la PC para lo que necesitan es tener una buena PC porque este juego pesa mucho y además necesita mucho RAM eh, debo de mencionarles que cada uno pesa cada un, cada rar pesa 4 gigabytes lo primero que vamos a hacer es descomprimirlo aquí ya tenemos comprimido los esperamos van a ser estos dos chips no son RAM y van a meter otra vez y como les dije que este vídeo ya lo grabó muchas veces y pues ya no es quiero explicarlo también así como, como siempre eh, y los PES va a ser un setup van a contarlo como administrador aunque sí no sé van a aceptar bueno un idioma que alguien lo escoge lo eh, van a siguiente siguiente siguiente que eso lo dejen así siguiente y instalar bueno vamos a quitarlo porque es, tarda mucho la instalación y al último te va un recuadro que dice que si cosas necesarias como el DirectX y otras cosas, yo lo tengo todos. Eh, lo, lo, lo, que vamos a decir, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a abrir el crack. Bueno, ahí ya salió esa cosa. Van a copiarlo, control-c o copiarlo normalmente. Van a dar clic derecho y ubicación del archivo. Aquí van a pegarlo. Y si sale eso, van a ponerle copia y reemplazar. Claro que va a salir, ¿verdad? Pues es obvio. Eh, y luego después continuar. Y después vas a quitarlo. Si quieren ya eliminen esto. Bueno, este no. Pero si quieren este, eliminen no, no sé. Eh, ya por último, pues abrirlo. <risa> Me siento raro porque es la tercera vez que grabo este video. Y pues es algo muy rápido. Creo que no voy a, cumplir, no voy a alcanzar ni en los dos minutos. Eh, ya nomás que abra. Esto va a tardar un poco porque la medida es de 4 GB de RAM y es lo mínimo que para que funcione. Eh, vamos a, a hacer una pausa. Como ven aquí, como ven aquí ya está agarrando. Eh, aquí está el juego. Como ven, mira, como, Ven mira todo como es lento, si yo voy muy rápido para acá, es lo más rápido que se puede Bueno, en mi caso eh, ya, aquí ya bien, aquí se ve y todo y eh, ya está el juego Bueno, vamos a salir eh, a ver si puedo, bueno, vamos a hacer una pausa eh, pues esto, es, esto ha sido todo En eh, Los links son de eh, Top Android, así que si ves que no estoy explicando bien Pues, porque lo he grabado tres, tres veces le dejaré su like en la descripción el link El link en la descripción No sé cómo se puede decir Cada uno le puede decir que pesa 4GB Si bien que no estoy subiendo muchos videos porque estoy haciendo directos con un amigo Y le dejaré también el link Y pues Nos vemos en el siguiente video Adiós